salíamos con... ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Pero, los, los cofres, mi lloraba, tengo Y por de la Escucha, no. sí. pues no. es bien <tudo> difícil, es la interna, mujer, dije, no donde es ay, ¿no me No. De vestir su Aquí. El último piso. Es diferente que los demás. Y por supuesto. que en la época ¿Es cosa? ¿Es cosas más de Más de estas cosas. No, pero de, Guatevisión... cubeta sí, de, de Guatemala. Otra cubita de agua. Sí, ahí, sí ahí, muy poco todavía. Pero sí que mm. sí, ¿Y yo los de más vineo a Y todavía habla lengua maya. No, no. No, que una tumba que ya no, hay. Todos los que no, pues ya, ya no, que ya, no lo, ya no hay No, no hay No, se no hay No, hay no No, no hay No, no hay No, no hay No, hay no no hay no Bien, no hay ninguno que se repita, así que. Mira, así. A lo mejor no. No, así. así. Bien, esto está pillado. Es No se consigue, Mm -hmm. ¿Y aquí ya vimos su sobrina de Rossi. Como que lleva un acentito de aquí el baño. Ah, sí, pero no tiene mucho para acá. Ahí es de donde venimos, así que vamos acá. Uh -huh. Y ahí está. Ahí Ahí árbol. Uh -huh. El árbol. Modo de juego cambiado a espectador. Cambiado, a ahí, Modo de juego cambiado a creativo. Y aquí, otro baño. Bien, una cama nada más, ajá mja, mja, y eso es todo. envía